Estamos de vuelta con ustedes, mis amigos, en su programa de mañana. En este momento nos acompaña en nuestro espacio Marlene Fabián. Ella es psicóloga clínica y escolar. Con ella vamos a conversar acerca de una propuesta de plancha para terciar en las elecciones próximas del Colegio de Psicólogos de la Provincia Duarte. Ella nos va a hablar de la visión que tiene de cómo desarrollar esa institución acá en la provincia. Buenos días, Marlene. Buenos días, gracias por la invitación. Primero decir que es regional, incluye las provincias desde Hermanas Mirabal, Tuarte, María Tenida Sánchez, Sánchez Ramírez y Samaná. Okay. Es todo el nordeste. Ok, es, perfecto, magnífico. Eh, Cuéntanos, eh, ¿qué es lo que ustedes proponen? ¿Qué es lo que tú entiendes que debe hacerse? ¿Cómo se debe enfrentar el, res, el reto de la vida? El reto de la vida a través del el, el colegio... Del, del psicólogo de la, de la región. Mira, Amado, el COVID-19 demostró que no solo es importante tener salud física, sí. sobre todas las cosas, tener salud mental. Sí. Y resaltó la importancia sí. de ese profesional de la conducta que a veces se ve hasta discriminado porque dicen, bueno, yo no estoy loco para visitar a un psicólogo, <risa> sí. porque no sí. se desconoce el papel que tiene el profesional de la salud mental. El colegio de psicólogos tiene 20 años, estamos reídos por la ley 2201. Eh, cada año se hacen las elecciones. ¿Cada año? Cada año, que eso es algo que estamos trabajando. Es estresante, ¿verdad? No, sí, es, sí. es que cuando tú comienzas a trabajar ya se va el año. O sea, en lo que tú preparas las elecciones, sí. por ejemplo, son en marzo, sí. tenemos desde diciembre y ya van tres meses. Y luego entonces está tu, el que viene prepararse para trabajar su plan de trabajo y luego ya tiene que irse. Eso es algo que está en plan. Eh, para Pero yo ustedes saben que es un proceso de ley, ustedes saben de eso más que yo. ¿cuánto sí, sí. consideras tú que debería ser eh, Yo eh, creo que por lo menos dos años. Dos años. Yo creo que en dos años ya uno por lo menos deja una idea clara y, y, una, sí. y, y puede eh, hacer un trabajo. Pero de todas maneras lo seguimos haciendo. Y está hasta, hasta este momento ha estado así 20 años, un año. Cada, cada directiva tiene un año. En esta ocasión las elecciones son el próximo 7 de marzo y por primera vez de manera virtual. Entonces, por eso estoy aquí más que solo por la plancha, porque en el nordeste tenemos solo la plancha de nosotros por la oración de crecimiento, para motivar a todos nuestros colegas, psicólogos y psicólogas, a que se revisen, a que validen sus datos y vean si todo está bien. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Bueno, hay una página que se llama Elecciones Codopsi, y en, esas, en esa página usted va a hacer una validación, usted va a colocar el código de eh, suyo, de su número de registro del colegio, Ahí está, eh, esa niña tan linda. Ahí están todos los... Veo, ve, veo que son muy jóvenes. Qué bien, me, me gusta la juventud. En, en, en los en los gremios, en las instituciones. Mira, eh, ye, mira yerjan esos son todos los que componemos en la es plancha. Bien. Ustedes saben que por el COVID no podemos estar todos aquí. Ahí está, me deja esa imagen para para mostrarles. Por ejemplo, tenemos al compañero Erinero Bautista, que es el vocal de Ética. Es un líder comunitario con una trayectoria a favor de eh, la sociedad campesina, ha trabajado por muchos años. Él es psicólogo industrial y además tiene, está eh, cursando una maestría en psicología educativa. Y ha representado a su provincia, Sánchez Ramírez, en distintos renglones. Ha ganado premio nacional de la juventud. Es un talento de Sánchez Ramírez. Tenemos a la vocal de finanzas, Francini Santana. Ella es de Hermanas Mirabal, también una joven líder de su comunidad eh, psicóloga clínica con maestría en orientación y psicopedagogía, y además es una líder cooperativista, o sea que conoce, cada uno conoce su área, el área donde sí. va. Tenemos a la compañera Maurice Pamela de Jesús, es de Castillo y es la vocal de organización, es psicóloga industrial organizacional, además psicóloga escolar, tiene una maestría en neuropsicología aplicada a la educación y se ha destacado porque de este estudiante era partícipe de las planchas y de las asociaciones de psicólogos. La compañera Wendy Mateo. Que va para vocal de difusión científica o divulgación científica. Se ha caracterizado por ser una líder, ahora mismo ella es la líder de la provincia de Duarte, en el equipo que está trabajando, porque nosotros trabajamos tras Valira con el que está, con la directiva que está. Y además de eso, es asesora de tesis y monográfico del área de psicología, o sea, conoce la parte científica. Y bueno, eh, yo soy Marlene Fabián, ya ustedes me han visto en algunos encuentros, soy psicóloga clínica, psicóloga escolar, neuropsicóloga educativa, maestra de lenguas modernas, con especialidad en inglés. Lo, tuyo ¿Lo es, <risa> Yo siempre me he preguntado, ¿y ¿cuándo es que Marlene Fabián va a parar? Porque ha sido realmente una trayectoria increíble la tuya. Eh, eh. Me imagino que en tu casa debe, debe haber una, una, una pared extra para tus títulos. No, tuve que llevarme... Bueno, estaba donde mi mamá durante muchos años y ya no le cabe. Una entonces, carrera muy dilatada. Tuve que llevarme El liderazgo está aprobado, Marlene. Ahora, ¿qué le ofrecen ustedes a los psicólogos y al pueblo en general que al fin y al cabo se va a beneficiar del, del trabajo de ustedes? Hay tres ejes primordiales. Queremos enfocarnos en lo que podemos lograr en un año, porque no queremos venir aquí a decirle vamos a hacer tal cosa y luego que no se pueda lograr porque solo es un año. Lo primero es resaltar la valoración del profesional de la conducta. O sea, nosotros no somos un profesional de accesorio, como a veces se nos cree. O el profesional de la salud mental es tan importante como cualquier otro profesional. Entonces, esta valoración se debe hacer eh, premiando y reconociendo a esos psicólogos que tienen una trayectoria y han trabajado con las buenas prácticas, porque así como podemos ver profesionales que tal vez no cumplan esos requisitos, tenemos muy buenos profesionales en la región y que han puesto en alto este país eh, y que ustedes ven, por ejemplo, podría mencionarle algunos como Andrea Majares, que es de nuestro equipo, eh, Alfa Yane Frías, que fue, no, son de nuestras maestras y son muy buenas, Lourdes Tifó, Lourdes Torres, no se me pongan a las demás, solo estoy mencionando alguna de ese, de ese roble que ha venido forjando a todos los psicólogos y valorar eso gestionar que se puedan hacer publicaciones científicas, los, los psicólogos escriben muchísimo y hay muchas cosas. ¿Y qué ocurre? Que a veces quien da la opinión no tiene el título para dar la opinión. Vale. Y por eso no se le cree, porque no tiene el título. No, se le cree. En esta sociedad, todo el que habla, el que tiene un micrófono, creen que tiene la razón. Ah. Y, y entonces nosotros tenemos que saber que la salud mental debe trabajar a los profesionales de la salud mental. Correcto, edad. correcto. Vale. Veo que en la propuesta de plancha, los títulos de las funciones, distan mucho de otras instituciones. Veo que tú eh, figuras como coordinadora. En, en otras instituciones sería la presidenta. Ah, porque sí. a nivel nacional es presidente. En las regionales es coordinadora. Porque, por ejemplo, aquí ADP y el colegio uh -huh. eh, de abogados son presidente uh -huh. Son presidente presidente ¿verdad? Eh, en el área geográfica donde le toca. Pero bueno, veo eso y veo también que los encargados que en, otro, en otros aspectos serían, eh, digamos, eh, secretarios de finanzas de aquello. ¿A qué se debe a qué se debe eso? ¿Tiene eso alguna razón psicológica? <ríe> no, razón psicológica <ríe> que ustedes no, pero, pero sí tiene un origen en la ley, así que está establecido. Sí, sí. Entonces, como está establecido por ley, ya eso... No, no, pero me refiero al término de el, la verdadera razón, porque okay, está en la ley, pero me imagino que la ley la hicieron psicólogos. Sí, se supone. Aunque no la aprobaron psicólogos, <risas> pero sí la hicieron psicólogos. Sí, pero realmente desconozco si tienen algo. Okay, Ok, ya entiendo. Me llamó no la sé. atención porque no sé este es un si país quedara. presidencialista y en este país todo el mundo quiere el título de presidente, aunque sea del Club de los Sin oficio de eh, eh, Laguna de Pero Codo. yo creo que sí se hace para <risas> diferenciar cuáles pertenecemos a las regionales y cuáles a la nacional, porque bien, las regionales bien. sí se utilizan. Magnífico, y magnífico. ¿Qué, ¿Qué cosa podría ofrecerle a una sociedad golpeada por tantos males y dificultades y más por una pandemia, qué podría ofrecerle el Codopsi como servicio público a la sociedad dominicana. Mira, cuando hablamos de potencializar, que es uno de nuestros objetivos, la adecuada salud mental es acercarnos a las comunidades. Ahora mismo estamos por medio de las redes, pero durante todo el proceso de pandemia y hasta este fin de semana, hemos estado... Haciendo psicoeducación a través de las redes Me contra, O sea me que hemos estado trabajando Sea por una vía o por otra vía Incluso no directamente No tiene que ser la cara de la directiva Porque detrás de la directiva Que como le decía al equipo con el que trabajamos Hay que sacar cinco personas por obligación Porque esos son los que tienen que estar delante Pero detrás hay un grupo de trabajo Y esos han ido trabajando con la eh, directiva que está actual Y nosotros que no pertenecíamos a la directiva Pero que estábamos en apoyo la psicoeducación es muy importante y cuando esto pase de la pandemia, después que podamos hacerlo de manera presencial, pretendemos ir a las comunidades, acercarnos a los ayuntamientos para psicoeducar, para apoyar a la población. El CODOSI siempre ha estado dispuesto, por ejemplo… En eh, batallas como la prevención del suicidio, hicimos una campaña hace unos años para trabajar la prevención del suicidio. Cuando hubo el naufragio aquí, que perdieron muchas uh -huh. vidas franco-macorizanos, se hizo un trabajo con psicólogos sociales, que son los más especializados uh -huh. en ese tipo de casos, y se trabajó también intervención con ellos de PAP. Pero tenemos aquí el, el ejemplo más vivo, es que ahora en pandemia, esos psicólogos que han estado en diferentes instituciones, nos unimos, un grupo por educación, con avalados por ADP, un grupo por el CODOPSI, otro que trabajaron por el Ministerio de Salud, para ofrecer apoyo psicológico, po, apoyo emocional a todas las personas. Se que te sufrieron el de se la UAS. Sufren. Y el de la UAS también. Sí, porque todos pertenecemos sí, al CODOPSI, sí. solo que estamos en diferentes instituciones. Exacto. O sea, que hicimos el trabajo de este, cada institución, y cada grupo hizo su trabajo. Aquí, por ejemplo, se, se hizo mucha psicoeducación, que agradecemos a Telenor que nos dio un espacio. Tanto eh, para el grupo de Codopsi en sí como para el grupo de la UAS. Teníamos dos espacios para hacer psicoeducación. Pero asimismo, ¿saben cuántas llamadas recibimos nosotros al área de educación? 4,470 personas le dimos apoyo emocional. Y eso es parte de lo que hacemos como gremio. ¿Por qué? Porque todos somos Codopsi. Donde hay un psicólogo haciendo un buen trabajo, ese psicólogo está representando al Codopsi. Marlene, hay algunos elementos que en la República Dominicana todavía no se han trabajado a gran escala. Y es lo que tiene que ver con la prevención del delito y una vez el, el tratamiento directo con el delincuente eh, ya una, valga la redundancia una vez que ha cometido el, el delito. ¿Entiendes tú que, que los psicólogos tienen que estar vinculados de manera directa en lo que tiene que ver con la prevención? Incluso yo he pedido aquí en este programa la ayuda, ya luego me reuniré con ustedes, eh, buscando quizá alguna alternativa de que pudiera la sociedad a través de los Profesionales de la conducta, tanto eh, psicólogo como psiquiatra, desarrollar eh, perfiles ¿verdad? que te permitan identificar al posible delincuente tanto de una o de otra eh, índole, especialmente aquellos que son a lo que llaman feminicidas. Crear mira. ese perfil de conducta que te pueda dar eh, algún indicio de que esa persona va tendente a convertirse en lo que aquí se llama feminicida. Mira, mira, Yerjan. Yo tuve la experiencia de trabajar seis meses en el CCR-10 como voluntaria, cuando hice mi práctica. Y es lamentable que en esos lugares donde amerita eh, el que haya una presencia de profesionales de la conducta, hay uno solo, para 600 internos, que Ay, ya de la por de sí tienen la, la situación y que todos deben ser tratados. Lo mismo con las escuelas. Por ejemplo, en mi escuela hay casi 900 estudiantes y solo yo soy psicóloga. Entonces, la, lo que se debe importantizar es la labor del psicólogo en las diferentes instituciones. Y que haya la presencia de un psicólogo o varios, dependiendo de la población que maneje. Y por supuesto, en la parte jurídica debe haber, pero da pena que a veces, y yo no sé si deba decir esto, voy a meter en lío a alguien, pero en el, en, en el área de niños, niñas y adolescentes, no no había un psicólogo. No sé si él ya lo habrá. Ay, Dios entonces, mío, ¿tú refieres a, casa a dónde? Pero no es... de verdad, entonces, ¿qué se necesita...? que se reconozca la labor de este profesional, que eso es lo que estudia y lo que trabaja. Se supone que estudia para poder evaluar casos, diagnosticar casos y dar tratamientos a casos. Entonces, eso es lo más importante. A propósito de eso, eh, vemos que en sociedades más desarrolladas que la nuestra, cuando una persona delinque y el delito es importante, es grave, se le estudia, ¿verdad?, eh, por qué lo hizo, eh, de dónde viene, y entonces buscando en, en, en él quizá encontrar una solución para prevenir un posible delito similar. En la República Dominicana se hace eso. Se hacen estudios, no es que no se hacen, porque se hacen estudios. Ahora, de que esos estudios salen y que se reconocen. Bueno, eso es otro tema, pero lo que sí, sí, yo sé que tú vas por el tema de que si se haga un perfil y todo el mundo y diga, bueno, si tú tienes tal y tal cosa, uh -huh. tú en casa en tal cosa, nosotros tenemos un DSM que es el libro o la Biblia del psicólogo y del profesional de la salud mental que incluye a los psiquiatras y sí. ahí está, eh, el, el, o sea, si tú lo buscas, ahí están los perfiles y se estudian, lo que hay es que aplicar eso. O sea, ¿cómo vamos a saber si alguien puede dar o no dar si no lo estudiamos? Porque hay que evaluarlo. Claro. Lo primero es que hay que evaluarlo. Entonces, están esos perfiles en nuestro DSM. Nosotros trabajamos con eso. Y por eso el psiquiatra y el psicólogo saben más o menos qué se puede dar. Eh, qué cosas, para qué cosas puede dar. Pero, Posiblemente puede. dar. Pero además, por ejemplo, lo de ver por qué una gente actúa de la manera que todo. Ejemplo, el caso eh, Marlon Martínez Emily Peguero. Eh, la sociedad, ya hace varios años de ese hecho, la sociedad no sabe qué llevó a Marlon a cometer el, eh, lo que cometió, ¿verdad? ¿Qué lo arrastró ahí en, en, en sentido real? ¿No se ha hecho un estudio con él que la sociedad pudiera tener acceso a eso para que entonces la familia, en virtud de eso que lamentablemente fue un fracaso para, para, para la sociedad, lo pueda visualizar y cuando le esté sucediendo a ello, entonces lo puedan eh, quizás prevenir. Sí, pero se han hecho estudios, por ejemplo, con Jenna Saibar, con los eh, los amigos el, del el primo uh -huh. que se hizo un estudio, incluso hay libros de cómo es ese perfil. Pero, pero sí, ciertamente hay muchas cosas que podemos lograr. Pero no estamos saliendo al tema, porque eso es sí, algo que después sí. tendríamos... Él siempre lo hace, y haríamos la forma. <ríe> claro. Pero sí, lo que sí queremos resaltar es que, mira eh, como muchos de nuestros colegas en este momento que estaban en instituciones que son muy importantes, eh, el tener un personal de la salud de, de que conozca verdad el proceso, han sido desvinculados de sus puestos. Porque porque hay un cambio de gobierno, no, ¿Cómo? entonces no se ve. Los psicólogos también. Sí, en las instituciones, en instituciones eh, se han, por ejemplo en INAPI se, se desvinculó a algunos de nuestros colegas, eh, así en otras, ¿verdad? Oye. ¿Por qué? porque es un hay un cambio y entendemos, yo personalmente entiendo que en ese cambio va a haber cambio también de personal y la parte administrativa son los más afectados y eso, pero debemos valorar que esa persona es un profesional de esa área, claro ¿verdad? Y que nosotros tenemos mucho potencial y yo sé que en esas intenciones porque amigos y cercanos míos fueron desvinculados, perdieron un gran material. ¿Cómo se vota entonces por, por Marvin? Bueno, entonces todos los psicólogos lo primero que tienen que hacer es accesar a la página del Codopsi ver su en su directorio si usted está, usted se busca si usted está al día, que hay que estar al día, hay que estar con el pago de la membresía anual, usted está al día, va a ir a eleccionescodopsi.org y ahí usted va a validar sus datos, va a poder registrarse y le va a llegar un correo. Con ese correo es que eh, ese correo va a tener su clave, su palabra clave, va a tener su eh, cuide, y con eso usted va a poder votar. Eso es algo suyo, suyo, suyo que nadie más se lo va a poder tener y va a estar en su correo. El próximo ¿Qué, qué día? 7 de marzo de 8 a 6 de la tarde domingo. serán domingo. Serán las elecciones. Usted okay. tiene todo el día desde su casita, desde la comunidad donde usted esté. Usted puede hacer. Lo único... El voto, hacer, ejercer el voto. Lo único es que tenemos hasta el miércoles para la, las regularizaciones, hasta mañana. Por eso estoy aquí, para que se revisen, que todo esté bien. Vamos a seguir trabajando por un gremio unido, por un gremio fortalecido y demostrando que tenemos un compromiso gremial para promover la adecuada salud mental. Bien, gracias, bien, gracias a Marlene Fabián, psicóloga clínica, quien es la coordinadora en la plancha número uno en las próximas elecciones del Codopsi. Así es que todos a votar masivamente y a revisarse primero. ¿eh? Claro, claro. Por esta chica Marlene Fabián, psicóloga eh, clínica y escolar. Muy bien, nosotros vamos a la pausa. Gracias a Marlene por estar con nosotros. Nos vemos en breve. No se vayan.